todos en sus casas? como están todos? Espero que estén bien Yo estoy bien, yo estoy la raja Y el día de hoy Vamos a tener un video Que vengo más que nada A hacer tres cosas el día de hoy La primera, a probar El adaptador de micrófono Que me llegó hace un par de meses Pero no lo he podido estrenar Hasta el día de hoy Así que hoy vamos a estrenar micrófono, o sea el micrófono es el mismo que ocupaba antes, uno que compré en Amazon por 15 lucas pero el adaptador es uno que compré hace poco y es el único adaptador que tenía para poder conversar con ustedes eh, con esta cámara que es la GoPro Hero 7 esa es una de las tres cosas que vamos a hacer hoy la segunda eh, ¿cuál era la segunda? Eh, ya, ya me acordé bueno, la segunda cosa que vamos a hacer es aprovechar de probar el micrófono también para hacer un pequeño motoblog. Ya, eh, y traerle un poco más de contenido al canal, ya que está un poquito agotado con el tema de los directos, tema pandemia, ¿no? eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eh, espero, incluso espero que se esté escuchando bien, si no toda esta mierda va a ser eso, una mierda, porque no se sé va a escuchar nada. Entonces conchetumabe <risa> eh, bueno, y la tercera cosa es que es, tiene que ver más que nada con mis redes sociales ya que necesito material para subir a mi Instagram y a Facebook ya que lo tengo subestirado y prácticamente lo único que estoy subiendo son eh, videos de motos el Instagram ya aparece de esas páginas eh, que se dedican solamente a subir puro contenido de moto, videos chistosos y esas cosas entonces la idea tampoco es eso, pues la idea es que se identifique que es el Instagram del canal ¿y quién es el canal? yo soy el canal, entonces también tengo que salir ahí, es pues, como la idea así que bueno, eso, eso, esas son las tres cosas que vamos a hacer hoy la verdad es que yo hoy día me iba a quedar acostado todo el día hace poco me entregaron mi notebook de vuelta del servicio técnico me iba a quedar todo el día acostado jugando en el, al COD pero me habló una amiga y me dijo oye por qué no venir para acá y aprovechamos, nos sacamos una foto y yo dije, puta entre estar acostado todo el día y salir un rato en moto y aprovechar de hacer un motoblog, probar el micrófono y aparte distraerme un rato que he estado esta última, estos últimos meses encerrado y para lo único que he salido es para, para ir a trabajar, o sea de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Qué, weón. Creo que me pasé weón. Oye, ¿vieron mantenida? La verdad es que espero le... Espero no hayan tenido problemas con el hilo curado weón. Ya estamos saliendo de septiembre ya, ya pasaron las fiestas pero weón. Estuvo bélico el tema, hubieron hartos accidentes con hilo curado weón. Hubieron antenas que salieron volando, las antenas retráctiles Que agarraron un hilo y pff, se rompieron las mismas antenas Tuvo acuático igual Y gente que salió con la cara cortada, gente que salió con el cuello cortado pero, O sea, de locos, de locos Y la gente todavía no entiende que esa weá eh, es peligrosa weá eh, Hace rato que yo no hablaba los motovlogs así andando por el mismo tema del micrófono, porque ahora que estoy hablando toda la weá, me empecé a acordar de todas esas weas que, que pasan cuando uno va hablando. Lo difícil que es manejar, mantener un tema de conversación, no perder el hilo y, y estar escuchando un GPS, weón. <risa> Hermano, siento que estoy puro dando vueltas, weón. Weón, creo que por acá ya pasé. Creo. Pero hermano, si me acabo de dar la vuelta aquí porque... Oh, la vuelta, coño. Mare. No sé dónde estoy. Y estas niñas no están. Voy a aprovechar de ver si es que esta mierda grabo. Que espero que sí, porque si no, toda esta mierda va a valer corneta y gasté plata por las puras, weón. Bueno, vamos a cachar. Uy, me está dando mucha calor aquí. Y las cabras no dan luces. We, hermano me, me van a venir a cocotear la moto we. ya veo ya que en cualquier momento llega un culiao en auto y sí, se frenan se frenan al lado mío con tu madre y me pitean la moto entero <ríe> perseguido esto como haciendo un puro monólogo de mierda y al final no termino colocando nada de esto como raro, yo creo que tenéis que tener un grado de, de loco un cierto grado avanzado, porque yo creo que todos tenemos algo de loco, pero tenéis que tener un, un grado un poco más avanzado de, de loco, como para hablar solo, para hacer motovlogs y toda esa mierda, yo creo que sí, porque habláis solo, o para hacer blogs en general, sí, weón, bueno, porque el hecho de hablar solo, no toda la gente puede hacer eso, weón, bueno. o sea, o, o no se sienten cómodos haciéndolo, entonces no lo hacen, yo me siento cómodo haciéndolo, estoy entero loco, weón, bueno. estoy piteado, puta la weá, era. La bueno, hace 20 minutos ya llegué. <ríe> Qué chucha sí, Ahí viene, sí o sí, esas son dos motos. Así que ahí deben venir las chicas, las chiquis. Hola, hola, ¿vienes <ríe> tú? Hola, pelado. ¿Va a limpiar tu moto? ¿Se notará? Si sí, no, no, no. Mira, están como. Un poco hecha mierda, pero. Desmaya, desmaya. Si, ahí es otro. O sea, es para allá. No, no sé. Saquenme una foto que ya fumamos para allá.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 Yo después voy a tomar la carretera porque para todo ¿Pero trajiste otra cosa? ¿Ah? ¿Trajiste otra cosa? No, no trajiste <risa> La weá, weón. Acabo de pasar a comprar un churrasquito Ahí para el hambre Porque hoy día no tomé ni desayuno ni almorcé Y me puse a revisar la, la última toma weón, donde, me, donde me estaba despidiendo de ustedes Y di, me di cuenta que el archivo quedó corrupto Acá me voy a parar Para poder despedir Así que como no sé Qué tanto quedó corrupto del otro Voy a tener que hacer la despedida completa De nuevo Quiero enviar un fuerte saludo Al, al Miguel Que lo conocí hoy me alegro mucho por él, que se compró su Z1000 hace poco. Eh, un saludo a la Jennifer, que la conocí hoy. Muy buena onda ella. A la Carito, que también la conoció hoy. Y fue quien me sacó la foto hoy. Se rajó con la fotos, unas fotos muy bacanes. Que pronto, pronto, pronto las van a ver ahí en el Instagram. Gracias a ella. Me las va a regalar, me las va a mandar. Y se rajó con una foto, hermano. Hasta, les puedo decir que hasta me veo rico, bueno ese nivel y <risa> también mandarle un fuerte saludo a la marily que fue quien me invitó hoy día para mí era un día en cama jugando call of duty pero puta, me invitó a sacarme una foto y como no tengo foto dije bueno a darle así que no estuvo súper entrete muchísimas gracias a ella a ellos en general que lo pasé la raja me reí harto y súper buena onda a todos así que eso, pues cabros ya ahora me voy para la casa eh, cuídense mucho eh, Recuerden que no hay que bajar los brazos Con el tema del COVID Hay que cuidarse Hay que ponerle Cuídense mucho Los quiero caleta Nos vemos próximamente en un nuevo motoblog Creo que el audio se escucha bien Por lo que estuve revisando ahora hace poco Así que yo creo que ya pronto Levantando la cuarentena Vamos a empezar con los motovlogs Ahí de Real Motoblogs eh, Como ahora pues weón, Hablando con el micrófono Y todo eso. shit Negue Así que esos cabros, los quiero caletas, los quiero mucho. Nos vemos pronto. Chao, chao, chao. Y la de madre que me como el rojo. A ah, la vez.